Descuento en jarra de agua alcalina K Plus hasta el 31 de marzo. Hola a todos. En este vídeo les quiero contar sobre una oferta que no pueden dejar pasar. Si están buscando ahorrar dinero en su jarra de agua alcalina K Plus, tengo una gran noticia. Tenemos una promoción especial de 9 euros de descuento disponible hasta el 31 de marzo. Además, pueden aplicar un descuento de un 5% adicional en todos nuestros productos con el código hydrolux 5 Increíble, ¿verdad? Queremos demostrar nuestro agradecimiento a nuestros clientes fieles y atraer a nuevos con esta oferta. Sabemos que los tiempos son difíciles y queremos ayudarles a ahorrar algo de dinero. Aprovechen esta oportunidad antes de que sea demasiado tarde.